Estamos al aire. Y por favor, María. Bueno, eh, hola, buenas tardes a, a todos y todas los presentes el día de hoy. Eh, las autoridades de la Escuela de Historia que están presentes en esta plataforma virtual. Eh, mi nombre es Marían Salguero, soy la actual representante del Consejo Consultivo del Área de Antropología y pues hoy vengo en representación de la comunidad estudiantil eh, entonces, pues es, es muy agradable tenerlos aquí. Eh, el, este el, en vivo se va a estar compartiendo en la página de la Coordinación de Antropología de Historia de la USAC y en una plataforma de Zoom, así como en YouTube, por si les interesa verlo eh, luego también. Eh, bueno, nos acompaña el día de hoy el maestro Mario Sosa, coordinador del área de antropología. Eh, buenas tardes, Mario. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos y todas. Eh, es, un, es un gusto poder estar eh, en esta actividad eh, planificada por la colega Marta Juana López, quien está a cargo del programa de ciencia y tecnología maya eh, en apoyo a los a la, a la docencia universitaria este es un programa al igual que otros más que hacen parte de la uh, base programática de la carrera de antropología de la escuela de la escuela de historia el día de hoy pues eh, para empezar quisiera agradecer no solo el trabajo de Marta Juana reconocer el trabajo de Marta Juana el apoyo por supuesto de María y por supuesto al licenciado Jorge Luis García el honor y, y el haber aceptado, por supuesto, eh, eh, aportarnos desde su perspectiva, desde su mirada alrededor de esta temática que nos convoca el día de hoy. Eh, como todos sabemos, el día de ayer, 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cuando pensamos en los pueblos indígenas, indudablemente estamos pensando en sujetos de carácter colectivo histórico, que sobre todo a partir de la invasión española eh, y posteriormente con la creación de la República, los Estados-Nación, eh, han sido mantenidos en una condición de opresión, de opresión a todo lo que representa, no solo su cultura, su identidad, sino también, por supuesto, eh, su, sus propias formas de producción, sus sistemas de gobierno, eh, su forma de entender el mundo y la vida etcétera. ¿no? En términos generales, se ha instaurado históricamente en un país como el nuestro, eh, lo que ya mencionaba y decía, o mencionaba como sistema de opresión hacia los pueblos indígenas. En ese sentido, es indudable que esto implica la antropología y la confronta y la requiere eh, a partir no solo de, de un basamento de carácter ético, sino indudablemente en términos del conocimiento que debe generar nuestra disciplina alrededor de los pueblos indígenas para denunciar por supuesto sus, el sistema opresivo que sigue reproduciendo eh, las condiciones de vida, de exclusión, de marginación en la que se, en la que se siguen encontrando los, los pueblos indígenas en territorios eh, como el nuestro. ¿no? En esa dirección, pues por supuesto eh, la carrera de antropología, la, antropo la disciplina antropológica en general ha venido eh, históricamente estudiando las la, la cultura en términos generales, pero de manera específica también, por supuesto, la conmovisión de los pueblos ori indígenas originarios, eh, sus formas de organización, de autoridad y representación política, etcétera, ¿no? Eh, eso es, por supuesto, algo que una disciplina como la nuestra debe hacer y debe seguir haciendo. Hoy, de hecho, eh, sigue ocurriendo esa orientación en el estudio de los pueblos indígenas protagonizada por cierto no solo por como era tradicional históricamente tradicional en nuestra disciplina que fueran indagados por personas ajenas al propio pueblo indígena originario o a las culturas eh, indígenas originarias hoy cada vez más está siendo estudiado están siendo estudiados por antropólogos y antropólogas mayas en, en, en nuestro caso particular, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, abre una serie de posibilidades, para empezar, en términos de esas posibilidades que tiene cada uno de estos antropólogos y antropólogas para acercarse a la realidad con conocimiento de los, uh, de los pueblos indígenas originarios. Me explico, por ejemplo, un antropólogo, un antropólogo gamaya que conoce el idioma del pueblo, indudablemente esto le abre una serie de posibilidades importantísimas y fundamentales para entender la profundidad de una serie de eh, eh, carac características o elementos que integran precisamente la, la, la cultura en términos generales de, de estos pueblos. Ese diálogo entre ellos y con antropólogos, diríamos, no indígenas o no mayas, abre una posibilidad indudablemente importante para reflexionar no solo pensé con respecto al conocimiento de una disciplina social como la nuestra, sino de cara precisamente a, a conocer y por supuesto también a denunciar las circunstancias eh, de vida, eh, de reproducción social y cultural de los pueblos indígenas hoy en día. En este marco, indudablemente, la Universidad de San Carlos, como una universidad pública, eh, debe asumir precisamente ese reto, ese desafío, ¿verdad? Y en este contexto de crisis eh, política institucional de nuestra universidad, es indudable que están emergiendo eh, o se está recuperando, mejor dicho, la demanda y la propuesta de reforma universitaria. En ese contexto es eh, esencial, sobre todo desde aportes como este programa a cargo de la maestra Marta Juana López, que se intencione un proceso organizado y sistemático. Eh, para el conocimiento, en este caso particular, de otras fuentes científicas, de otras epistemologías que indudablemente son importantes para no solo conocer la realidad, sino por supuesto también para buscar su, su transformación. En este contexto entonces es fundamental aproximarnos indudablemente al conocimiento, a la epistemología o a, las, a los conocimientos o epistemologías, procedentes de los pueblos indígenas originarios eh, de nuestro territorio. Epistemologías que, como sabemos, eh, están contenidas indudablemente de conocimientos que podríamos decir pueden ser fundamentales y están fundamentados producto del conocimiento empírico, de la experiencia, etcétera. Y efectivamente, en algunos ámbitos eh, es manifiesto su aporte a la solución de problemas, como podría ser el ámbito de la salud, el ámbito mismo de, de la justicia, por, por mencionar dos de estos, ¿no? Pero al mismo tiempo, indudablemente, son maneras de conocer el mundo, el mundo y la vida, ¿verdad? Y en tanto maneras de conocer el mundo y la vida, eh, eh, indudablemente son, diríamos, la fuente o la base desde la cual se posicionan, ¿verdad? Las comunidades, los pueblos, las organizaciones indígenas, originarias y a partir de ahí también orientan sus prácticas, sus formas de acción colectiva, sus luchas, sus luchas de resistencia, sus luchas de transformación social en dirección precisamente a lograr un objetivo fundamental, que es el constituir, constituirse en parte de esta sociedad y de este Estado, pero no como objetos, ¿no? sino como sujetos protagónicos en la gestación del nuevo Estado, en la gestación de la nueva sociedad que debemos que debemos aportar a, a construir. En ese sentido, termino diciendo que si algo eh, eh, está vinculado necesariamente al, al Día Internacional de los Pueblos eh, Indígenas es el, la necesidad de reconocer su derecho a la libre determinación. Y en ese sentido, eh, indudablemente, el aporte de la universidad, el aporte de programas como el que dirige Marta Juana, indudablemente van dirigidos en esa dirección, a que nos acerquemos conozcamos, dialoguemos con los conocimientos con las epistemologías de los pueblos indígenas originarios para que esta sea una base importante en la búsqueda de gestar alternativas colectivas para este país nuevamente mi agradecimiento licenciado Jorge Luis García, a Marta Juana por supuesto por organizar esta actividad y a todos quienes nos están observando y escuchando en esta oportunidad Muchas gracias, Mario, por, por esa agradable introducción. Entonces, con, con esto damos inicio a el diálogo de saberes, epistemologías indígenas, ancestrales, experiencias, luchas y resistencias. Y es eh, primero les quiero también contar que va a haber un formulario al finalizar... Eh, este conversatorio donde van a poder llenar y eh, su diploma de participación les estaría llegando 15 días después de la actividad. Entonces, es un gusto también presentar a la maestra Marta Juana López Batzin, docente de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y responsable del programa de Ciencia y Tecnología Maya de apoyo a la docencia de la uh, Apoyo a la docencia en las ciencias sociales. Buenas tardes, Marta Juana. También eh, pueden Mateos, escribir sus preguntas en Facebook. Eso, se me había olvidado. Muy bien, eh, Matiosh. Gracias, Marian, por la presentación. Saludar a quienes eh, nos siguen en esta plataforma y en Facebook. Eh, también saludar al, ma, al maestro Mario, Mario Sosa, coordinador del área de antropología y de manera muy especial al licenciado Jorge Luis García eh, de León por aceptar eh, nuestra invitación. Eh, también aprovecho el espacio eh, para saludar a los pueblos indígenas originarios del país y del mundo. Eh, así como nos, eh, nos eh, hizo referencia el coordinador del área de antropología, el día de ayer, 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este reconocimiento eh, en el derecho internacional ha sido posible por la tenaz lucha eh, de estos pueblos a nivel nacional y mundial, y, y bueno... Eh, es un momento como muy difícil, como reflexionar en qué en emancipadoras o de liberación de estos pueblos eh, el objetivo de este diálogo de saberes se orienta en la reflexión en torno a la ética política y el sistema de conocimientos ancestrales que sustentan las resistencias y luchas de los pueblos indígenas originarios frente a las políticas de sometimiento eh, del Estado de Guatemala para que aporte a la digna resistencia del movimiento estudiantil, docentes y personal administrativo por la defensa de la autonomía universitaria. Nuestra unidad académica, que es la Escuela de Historia, ha definido eh, eh, implementar aulas abiertas y críticas y estas aulas abiertas y críticas tienen este propósito de poner al debate, al análisis, a la reflexión, eh, cómo fortalecer esa, esa ética política de un movimiento y los pueblos indígenas originarios, en el caso de Guatemala, pues eh, eh, una de ellas es el pueblo maya, que tiene una tenaz lucha ya por cinco siglos de, de estas luchas, algo podemos aprender en la crisis institucional. Este aprendizaje no va solo por los que están, en, están o estamos en la resistencia, sino que también por, por las, las autoridades que han generado este, esta crisis institucional en la que estamos atravesando. Entonces, en la, en la consecución de este objetivo, eh, bueno, tenemos el honor eh, de, de contar con la participación del licenciado Jorge Luis García de León. Él es maya quiche, nació en la ciudad de Quetzaltenango, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es economista y auditor. Tiene varias espe especializaciones de distintas universidades extranjeras, vamos a mencionar solo algunas, entre ellas la especialización en matemáticas y sociología en la Universidad de los Andes y Noruega, tiene una especialidad en antropología maya por la UNESCO, eh, ha sido cofundador del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, eh, esto se dio en el año 1975, cofundador del Comité Cívico Shellhu, eh, pues es una de las organizaciones pues, emblemáticas en la vida política del país. Eh, don Jorge Luis García de León eh, es actriz, es contador del tiempo, tiene obras escritas y publicadas. Eh, entre ellas eh, podemos, eh, podemos eh, mencionar eh, el Popol Buh y yo, eh, tiene una primera y segunda edición, la violencia en Guatemala, el Humán, símbolo del paternalismo en Guatemala, el judaísmo mesiánico cristiano y, sin, y su imposición en la cultura May, actualmente en imprenta, el silencio de los políticos en dos, en dos tops, También el, Licenciado eh, Jorge Luis ah, eh, ah, eh, es eh, cofundador eh, del, del Instituto Maya Guatemalteco de Ciencia, del cual ha sido nominado como, como presidente y eh, eh, bienvenido, licenciado Jorge Luis. Ahora vamos con la mecánica de, de esta actividad. Eh, esta actividad está, or, está organizada en dos mom momentos. El, en el primer momento eh, va a comprender eh, las reflexiones de, desde la perspectiva del licenciado Jorge Luis sobre la temática de, de, de, este, de este diálogo de saberes que se, de, que se titula Epistemologías Indígenas Ancestrales, Experiencias de Luchas y Resistencias. Eh, para ello, contaremos con, 40, con 45 minutos para, para que nos, nos, nos eh, haga este análisis sobre esta temática. Luego, en un segundo momento, eh, tendremos eh, la interacción eh, con quienes estamos participando en esta plataforma y en el Facebook. Y bueno, eh, y seguidamente pues eh, estaríamos con las conclusiones eh, de esta actividad para luego su cierre eh, y también eh, decir que eh, dos minutos antes de la finalización de, del tiempo, del primer momento del licenciado Jorge Luis eh, García, estaremos levantando eh, la manita de esta, de esta plataforma del Zoom. En señal de que le quedan esos dos minutos para que eh, vaya, eh, vaya pues eh, eh, concluyendo su, su participación. Entonces, eh, de esta manera, pues eh, agradecerle nuevamente al licenciado Jorge Luis García y el tiempo es suyo, licenciado. Bienvenido. Eh, bueno, les agradezco mucho a mi querida alma mater el eh, tomarme en cuenta cuando menos en el programa de ustedes por segunda vez, aunque en años anteriores he estado dando algunas conferencias en el Centro Universitario de Occidente. Eh, yo quiero a toda la universidad, pero eh, hay una situación que, que, que es muy discutible en cuanto al compartimiento de criterios. Yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, en que los pueblos indígenas se leen un día al año, como es el 9 de agosto. Yo siempre he dicho que los días son todos para toda la sociedad, que ha sido discriminada, explotada, marginada, y todo lo que ha sucedido con los pueblos ancestrales, desde la invasión, de más de 500 años. Más sin embargo, a través de los acuerdos de paz y de el otro acuerdo de, de la OIT, el 169, que nos abrió las puertas para poder platicar y tener, cuando menos, eh, el aqueo de decir, existen pueblos indígenas en en, en el continente que hoy se llama América, pero que anteriormente se le llamaba, y ese es el verdadero nombre, la Ayayala del Sur, del Norte y del Centro. Quiero saludar pues a todos, a mis hermanos Mayas Quichés, a los Mayas Mames, Mayas Cachiqueles y Mayas Quichíes, y a las 18 parcialidades que se originaron de esas raíces maternas, del árbol cultural de nuestros ancestros, que está encabezado por los mayas quichés. Quiero manifestarles a la vez que es un gusto para mí explicar esto de la epistemología maya. Desde antes de la llegada de los invasores, los castellanos, ya teníamos historias, ya teníamos eh, en los elementos necesarios para poder dejar escrito dentro de las estelas, los jeroglíficos, los códices que fueron después, pero que fueron descubiertos, y le colocaron otros nombres y que como es costumbre en nuestra tierra, el extranjero se apropia de ellos y casi todo este material está fuera del país. En universidades extranjeras, tanto del norte como de Europa y el norte de, de, de este continente que se llama América. Comenzando con la oportunidad que se da para poder aclarar ciertas cosas, vamos a comenzar entonces con la epistemología de nuestra cultura. ¿Qué es una epístola ¿Qué es la epistemología? No es más que un documento que queda dentro de la historia como decir las cartas le han colocado ese nombre de epistemología pero la verdad es de que existe con otros nombres eh, y que ahora se denomina el Códice de Madrid el Código de Dresde y así sucesivamente se conoce pero que dentro de lo único que existe y dicen ellos pues eh, es eh, el el caminar así, pero eso es mentira. Es cierto que es antes de lo prehispánico, pero mucho antes de eso, también había otro sistema de idiomas. No han descubierto ni siquiera, no han descubierto ni siquiera, eh, por ejemplo, cuál es el mensaje de nuestros tejidos. De los tejidos, de la ropa, de nuestras hermanas mujeres hay un secreto ancestral es un secreto que no es lo mismo decir tan chulo nuestros inditos, porque así nos dicen nuestros ¿eh? nosotros somos objetos para ellos, no somos sujetos que lo dejémonos con su equivocación, nosotros estamos conscientes que nosotros somos objetos de todos los cambios que existen en nuestro en nuestro devenir histórico por eso mismo les quiero decir que dentro de eso existen esos códices, existen esas cartas, en, en libros, en las tinajas, en los jarros, en los batidores, en las tres piedras que sostienen eh, a las ollas donde se hace nuestra comida, son señales indicativas que dejan historia. Si estuviéramos dentro de otro sistema religioso, hay que aclarar también que nuestra cultura y nuestra forma de mirar el universo, nosotros y nuestros ancestros, no es religión. Nosotros no tenemos religión. Nosotros lo que tenemos es una forma de cómo ven, vieron nuestros abuelos el universo. Y nosotros continuamos con esa relación histórica a través de los documentos que se han dado de cómo vieron ellos nuestros documentos y cómo vieron ellos el universo. La fíjense pues en esta palabrita, la construcción, la formación, la modelación y la dación de nuestras costumbres ancestrales a través de la construcción del primer hombre que vino conjuntamente como la mujer porque es una cultura dualista dentro de eso es en esas epistemologías está en cada romboide en cada cuadrilongo en cada eh, florecita en cada ranta de los bupiles, de nuestras esposas, de las mujeres, de las señoritas, de la forma de usar su perraje, de la forma de amarrarse su, su corte, de la forma de colocarse su, su listón, su iscapo, o de lo que acostumbra el pueblo. Allí hay un documento que es anónimo para muchos, porque solo aprecian el color de los tejidos. Aprecian la floricultura que se mantiene dentro de los vipides, pero no saben cuál es el mensaje y tampoco yo voy a ser el que lo revele, porque para esto formo parte del consejo de ancianos y del consejo de abuelos que nosotros en la relación oral se las mandamos dejando se las estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la sociedad que pertenecen a los diferentes grupos que están organizados en el país. Esa forma de escribir, llamémosle nuestras cartas o llamémosle nuestras epístolas o llamémosle conjuntamente la epistología Mayer. Llámese como se llame. Manifiéstese como quiera manifestarse es un documento que está ahí plasmados el dolor, el sufrimiento, la sangre, la explotación, la discriminación, el racismo de nuestra tierra de los que están gobernando. Y aquí no voy a centrarme solo a la historia que ya pasó. Los descendientes de los primeros invasores los criollos, los criollitos, el mestizaje. Después del mestizaje se juntó una serie cuando trajeron de esclavos a nuestros hermanos de color, que les llamamos los negritos, nacieron los pardos y otros que les dicen los giotosos, etcétera, etcétera. Son distintas costumbres, por eso es de que somos un país pluricultural, plurilingüe pero también son un país para el que nos miran pluridesconocidos, porque cada uno de nuestro idioma está un secreto escondido. Cuando ven eh, eh, eh, eh, eh, en el área rural, por supuesto que ahorita ya es raro, ya se ha cashlanizado el área rural, cuando no existía esa kashlanización o esa interculturalidad que se le llama mestizaje entre el ladino o descendiente de los criollos, o mejor dicho también, para no usar una discriminación con ellos, los no indígenas, ellos no, no conocen esas culturas. Aparte los no indígenas que viven en las áreas rurales. Ellos sí se acostumbraron, o se acostumbraron, o se quedaban perdidos. he ahí la palabra que haya tan pulida. ¿Quién fue el primero que se hizo compadre? ¿El mestizo, el ladino, con el indio, o el indio con el mestizo? No importa quién fue el primero, como no importa quién fue primero, si el huevo la gallina. Lo que importa es que hubo una interculturalización, una nueva Etnia en que ellos aceptaban que eran criollitos discriminados también por el criollo peninsular, por el español peninsular que tenía su parentela en estas tierras. Ellos escribieron su propia historia y hablaron, a, aprendieron nuestros idiomas. Hay áreas donde el no indígena habla quiché, habla mam, habla cachiquel y habla kekchi porque ya los otros subidiomas son parte del árbol de la multiplicación de cómo nos vamos a entender. Ese es el secreto más grande que puede existir. Bueno, llegaron, invadieron, se acomodaron, pero empezaron a luchar juntos. Y posteriormente, existen otro tipo de, de, de, de, de luchas, y aquí es donde damos un salto grande a las historias. La historia de la patria del criollo, por ejemplo. Habla solo del criollo. Aunque el gran maestro, el profesor Severo Martínez Peláez, de quien me honro haber sido su alumno hace muchísimos años, hablaba del criollo. ¿Por qué no habló del mestizo? ¿Por qué no habló del indígena en su profundidad. Tiene en su capítulo en la patria del cuello, que es el indio. Pero el indio no es lo que él dice. En ese, en ese tema de qué es el indio, tenemos mucha tela que cortar. A través de la experiencia que hemos tenido dentro del área del ancestral, quiero decirles a ustedes, que el mensaje escrito en el campo a través de los kites del campesino. Que a él no le importa un 15 de septiembre, una semana santa, una navidad, él sigue trabajando porque ese es su sustento de diario, esa es una imposición de un criterio desordenado de una forma de pensar diferente. vinieron y encontraron nuestro calendario maya ¿Qué fue lo primero que, que que hicieron? Estos son politeístas. Estos tienen 20 dioses. Y es falso. Nosotros no tenemos 20 dioses. Nosotros no somos politeístas. Ellos sí son politeístas. Vinieron con el abuelo Jesús. Yo así le llamo a Jesús de Nazaret el abuelo Jesús, vinieron y, y trajeron a, a Pedro de Tancón, a Pedro de, que seguía a Jesús, a Mateo, a Juan el Bautista, a María la madre, María la, la hermana, a María Magdalena y etcétera, etcétera. Es que el calendario que ellos tienen no alcanza los 365 días porque a veces en el calendario, en un solo día, existen hasta ocho, hasta cinco imágenes santorales Y nosotros en ese día, por ejemplo, tenemos un día, el día del Vaz, es solamente el día del Vaz. El día del Noj, es solamente el día del Noj. Y cerramos nuestro calendario maya con veinte nahuales que no son dioses. Y algunos se confunden y han confundido a nuestros hermanos mayas también. Decir que eran diositos. No. Hay que leer la historia que quedó a través del mensaje que todavía se acostumbra con un hermano que tengo ya, hermano, pues no, no, no, no de sangre, sino hermano carnal, digamos, en el sur de México, allá por Cancún, que es Sebastián. Usa el mismo capichay que nuestros hermanos de Badías. Porque es el mismo clima. Usa un idioma náhuatl, y aquí y allá un idioma distinto al de los náhuatl, el canjobal. Pero nos entendemos. Sebastián, le digo yo, ¿por qué usas tu capichay? Y él me dice, porque esta tierra era de Guatemala. Y yo. Tenía un capixáide de a nuestros hermanos campobales y es igualito, eh? sin mangas, solo para cubrirnos el pecho y los pulmones. Ese mensaje, ese enlace cósmico, ese enlace de la forma de vestir nos da un mensaje a nosotros de que somos supervivientes de las grandes masacres. Yo hablo de las masacres ahorita que ya está por salir mi próximo, mi libro número 21, que es El silencio de los políticos. Ese es otro tema que no viene a encajar dentro de esto de las epístolas, pero es una epístola gigante que les duele, porque abre el corazón de la verdad. Por eso menciono las las ollas de tamalitos, las ollas de barro donde se cose eh, las comidas especiales para las fiestas, el sartén tendido donde se pone el arroz, tienen un mensaje pistolar. Para comenzar les quiero decir que ese mensaje pistolar tiene a través de las orejas del comán, del sartén, o de las orejas de las ollas Son cuatro orejas. ¿Y por qué son cuatro? ¿Por qué son cuatro las orejas del, del de la olla? ¿Por qué son cuatro las orejas del sartén? Porque están en un mensaje constante dentro del universo y el barro. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el barro? El barro es el que está formada nuestra madre tierra en las cuatro formas de los cuatro consejos de nuestros abuelos. En las cuartas generaciones de las constelaciones que hay en el universo que forman la constelación de Ontario, son mensajes que se dan dentro de la cultura maya. En todo eso hay dolor. Y fuera de eso, cuando se calienta el, el, el, el comal, cuando se calientan las ollas y está demasiado fuerte el fuego, aparece un chisporrotero, como chispas pequeñas separadas o chispas grandes juntas. Es otra manera epistolar de darnos un mensaje en la costumbre ancestral. Si las chispitas van muy saltadas o muy separadas, es porque hay una, hay una fiesta en la comunidad. Pero si las chispitas están juntas y son más largas, es porque hay difunto, hay muerto. Eso significa o va a haber una masacre, como todas las masacres que se dieron. Yo no recuerdo si en uno de mis libros o en, este, en el dogmatismo está mesiánico cristiano y su imposición en la cultura maya, donde los mismos españoles, los criminales, los asesinos, los delincuentes, los asaltantes, venían con autorización para matar, con permiso para asesinar. Ahí exponían a nuestras mujeres colgadas de la ceiba. Y por eso nosotros celebramos mucho la ceiba en la costa. Porque ahí colocaron a 20 mujeres de cabeza. Algunas mujeres estaban en proceso de gestación. Y ellos desde lejos pasaban corriendo con su lanza a ver quién le metía la punta de la lanza en el vientre para sacar, y murieron lentamente las mujeres. Eso asustó a nuestra gente, y por eso se dieron. El mismo Bernal Díaz del Castillo relata en la verdadera conquista de la Nueva España, que eran preciosas nuestras mujeres, altas, espigadas, Bonitas, que no tenían por qué envidiarle algo a las mujeres de nuestra España, de nuestra patria. Dice Bernardo el fastidio. No lo digo yo. Lo dice él en los volúmenes que están en la Biblioteca Nacional. Lo que pasa es que los que nos acusan de racistas son más racistas que nosotros. Porque si van allá y encuentran la verdad. Encuentran nuestra historia plasmada también ahí, porque la verdad está oculta. Y cuando ellos trajeron y impusieron su religión, encontramos dentro del libro de ellos, que le llaman el libro sagrado a la Biblia, dentro de uno de, de, de, de, de los Génesis. Hay una enorme diferencia porque ellos son solamente espiritualistas, y nosotros no, nosotros somos dualistas porque tenemos espíritu y materia mientras ellos son magos, porque solo un montón de barro o un bodoque de barro, un soplido y aparece el ser humano. Eso es imposible. ¿Cómo es posible? Dice, dice Nietzsche en uno de sus libros que un espíritu vaya a embarazar a una, a una persona. Solo cabe en la cabeza de un idiota en alguien que quiere convencer a otro que también está a punto de convertirse en un Sin embargo, es adorado el libro. Es santificado el libro. A mi criterio, hay que respetarlo porque es una parte de la historia, de cómo fueron ellos al principio. Cómo vinieron los castellanos a imponer esa cultura y esa multiplicidad de dioses que traían y luego resultaron que eran nosotros los politeístas, cuando ellos traían atrás a su gran cantidad de dioses. Pero dejemos esas epístolas por un lado. La violencia que, que, con que se ensañaron. Y esa violencia ha sido hereditaria, y demos otro salto dentro de la historia. Ha sido hereditaria porque esa misma violencia la tienen disfrazados en el sistema actual de la estructuración política de un Estado que ya fracasó, un Estado que ya no sirve, porque los gobernantes que han venido desde la falsedad de la independencia no han sido más que títeres que aplican la misma política del capitalismo. Eso, esos dos, los conservadores y los liberales, se peleaban por quién iba a mandar más. El indígena nunca participó en eso. Nunca. Y cuando se dieron cuenta y quiso participar, pum, pues no, lo, lo, lo sacrifican, lo persiguen, lo torturan. Ahí vienen las torturas. Por eso es de que documentación nuestra no dentro del sector maya, Sabemos cómo lo vamos a transmitir en la relación oral. Guardamos nuestros secretos, guardamos nuestro testimonio. Nosotros no decimos todo, decimos los que nos conviene. Cuántos seminarios, cuántos congresos, cuántas uniones que se encuentran en la capital a cada rato. Nuestras ceremonias que le llaman ceremonia maya, nuestras ceremonias son hermosas, pero no se deben hacer un montón de ceremonias. Son pocas las ceremonias que se hacen y no se hacen en el asfalto, frente al Palacio Nacional para protestar por una negativa de, de, de, de una petición que se ha hecho. Vamos a celebrar una ceremonia porque este señor no entiende. ¿Para qué quieren que entienda si nunca entendí? Veamos los presidentes que nos han gobernado desde la falsedad de la etapa de la era democrática, que ellos llaman así, desde la llegada de un lema de un partido político. Les lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque ya caducó. Aquí los partidos políticos no tienen vida prolongada tienen una vida nada más trazada para enriquecer a sus dirigentes. El partido de la estrella blanca sobre fondo verde, ya saben ustedes quién fue, ahora es poderoso. A toda su familia la colocó en el estado del gobierno, que a él le tocó comandar. Ahí empieza lo que nos dicen la era democrática. Me pregunto yo, si hubiese sido democrática, ¿por qué nombró Vinicio Cerezo, su papá, en el registro de la propiedad? Cuando el mismo padre reconoce la prensa escrita, mi hijo, no vas a robar mucho, roba pero trabaja también. Fíjese, aconsejando el papá al político, ¿y cuánto cobra por las firmas en el registro de la propiedad? Y así sucesivamente, otro que hablaba de mano dura, está en la cárcel ahorita porque el pueblo de Guatemala lo sabe. Otro racista que se creía descendiente de Alvarado y que murió, hasta lo enterraron y no se sabe por dónde lo enterraron. Lo que sí se sabe es que la misma raza, porque ellos tienen una raza, ¿verdad? nosotros somos, tenemos una etnia, ellos tienen una raza de creerse finitos. Se encabritó un caballo que iba, donde iba montado otro caballo, o sea que eran dos caballos, uno que era presidente de la República y el otro pobre lechero, que apareció y le echaron la culpa al lechero de que había encabritado al caballo que llevaba cargado al otro caballo. ¿Y qué pasó? Lo mataron, vendedor de leche, ganándose su vida con el sudor de la frente, lo no mataron. Eso los relato en el silencio de los políticos. Ah, hubo un atentado en contra del magnicidio. Lo que quería era propaganda un pobre bachillercito egresado de un colegio privado, como hay tantos. Pero llegó a presidente por el poder de los suyos. Y vendió las propiedades del Estado. Y sacrificó el ferrocarril, sacrificó la empresa eléctrica, sacrificó la línea aérea que tenían, los mismos Cachilanes, Nosotros solo miramos cómo se pelean ellos por su mismo tamal o su mismo pastel. Ellos no comen tamalito. dice que el tamalito los embrutece. Está bien que los embrutezca, ¿verdad? pero se vuelven más ladrones que otra cosa. Nosotros seguimos con nuestros talluyos, con nuestros tumines con nuestros chuchitos, con nuestros cambrayes, con nuestros tamalitos de chiquilín y no ansiamos un poder como el que ellos tienen. Esto no quiere decir que yo no he estado con ellos. Por la misma situación que tengo de la relación con mi gente y con la gente que me quiere, he estado ahí y he visto cómo se traigan el dinero en el Palacio Nacional. Entonces, ese es el mensaje escondido que, que nosotros tenemos. Si queremos un país distinto, si queremos una universidad sin ese tipo de gente, tenemos que pelear, porque desgraciadamente aquí en nuestro medio solo peleando se consiguen las cosas. De aquí ya saltamos de la epistemología a la violencia que existe en nuestro país. ¿Por qué existe tanta delincuencia? ¿Será porque son incultos? Si hay ladrones que son bien cultos. Hay ladrones que tienen tres, cuatro doctorados. Veamos qué dicen estos señores que según ellos no nos hemos dado cuenta de esa carretera privada hecha para los azucareros, para los cañeros, para los caficultores los grandes exportadores de la costa sur que empieza desde Champerico paralela y llega hasta Puerto Quetzal y de ahí empieza lo que ellos van, llaman el corredor seco, hecho con el erario nacional, pero si atraviesa un vehículo particular, tienen que pagar por pasar por su misma tierra y por haber construido el, la carretera con su mismo pisto, llamémosle así, pues, para que me entiendan. No creen que somos tontos que no creen que solo los nos están viendo o los estoy mirando, pero hay otros secretos más. Si yo me atrevo a decir esto, queridos hermanos y amigos que están viendo este mensaje a través de mi querida alma mater y su escuela de antropología e historia, si yo digo esto, porque a mí, yo ya no tengo nada que perder, yo ya he sufrido bastante a través de la lucha de mi padre, que es puro Totón y Capello, nacido en Paquí, donde nació nación Sur. A través de la lucha que hacía mi madre, descalza con su canasto en la cabeza, cargada de frutas para venderlos en el mercado de Quetzaltenango, porque ella era pura quesalteca, y cada vaivén de su corte típico llevaba un mensaje que lo acariciaba el viento. De esa raza vengo yo. No me importa morir en la esquina. No me importa morir en un barrio. No me importa por una bala que guía y un asesino mandado por el gobierno para matarme. Porque ahorita, con los 82 años que tengo, para mí la muerte sería una bendición. Más un agradecimiento al criminal que lo haga. Pero ya dejé escrita mi historia. Ya mi pueblo me conoce, ya mi Guatemala del alma me sabe quién soy. Y entonces en vez de hacerme un crimen, me haría un favor para volverme inmortal, pero no deseo eso. Todavía quiero dejarle a mi gente más de los conocimientos a través de los seminarios, a través de las pláticas, a través de todas las reuniones que tenemos porque solo un pueblo que conoce su historia es capaz de buscar su libertad. Nosotros debemos de ser como nuestra madre Milpa. Crece poquito, pero crece abundante. Crece en silencio, pero nos mantiene vivos. Crece con el viento, lo doblega el agua. Cuando hay lluvia, se pudre la raíz, pero queda la semilla. Esa es nuestra historia. Caminamos de frente, caminamos con el cacaste en espalda, con el sombrero, algunos de petate, otros de fieltro. Pero el conocimiento no nos enorgullece, sino al contrario, nos ennoblece para hablarle con la verdad a nuestro pueblo, entonces la violencia que está viviendo ahorita la universidad es lo mismo que han sembrado los políticos. No quieren soltar el pastel. ¿Por qué? Porque solo ellos se los quieren tragar. Miren, si todo está planificado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, tres poderes fácticos, que van obedeciendo las órdenes que le da el casif. que dan obedeciendo las órdenes que el mismo casif recibe a través de una embajada gringa y que la misma embajada gringa protege a otro gran capitalista que es dueño de unos restaurantes de comida de pollo. No digo el nombre que le estaría dando publicidad. Pero ya el pueblo lo conoce y tiene su programa privado en la televisión que lo graban en su casa porque no sale a, al canal a hacerlo como lo estoy haciendo yo. ¿Por qué se no tiene la libertad de tomarse un vaso de arroz en leche o de atol de lote en la calle? Porque tiene que alimentar a todos sus 30 guardaespaldas que tiene, nuestro pueblo camina, desenvuelve en el parque, en el mercado, en la plaza, su tallullo, su chipilín, su chuchito y se lo come, aunque sea con las manos sucias, porque lleva su asadón en la espalda el día de la llamada independencia, el día de un color de una bandera que nos impusieron, si nosotros nuestra bandera es el cielo, azul como el cielo. Blanco como las nubes y verde como el color del vegetal de nuestra madre tierra. Esa es la violencia que nosotros estamos observando. Pero como aquí las cosas no se pueden arreglar con sabiduría, entonces hay que utilizar la violencia, pero no la violencia armada. Porque también en ese factor hubo un problema. La violencia armada que creó los movimientos guerrilleros fuimos utilizados solo para sangre de cañón. Cuánta sangre del indígena se derramó. Así, exactamente en el mes de agosto del año pasado, nos encontramos con otro hermano de Panaxi, que estuvo prisionero en una brigada conocida aquí en con quinta zona militar, dirigida por un coronelito que hoy está en la cárcel también. Ese lo torturó. Yo llegué antes que, que, que Emeterio Toledrano, pero no se ensañaron conmigo como se ensañaron con Emeterio. Sin embargo, en el mes de agosto, después de 30, más de 30 años de habernos perdido él en el norte de nuestra tierra, yo en la costa sur, pero los dos con el fusil. Nos abrazamos frente al fuego sagrado de nuestra ceremonia. Ahí estaba nuestra epístola, ahí estaba nuestra, nuestro mensaje. Y lloramos los dos y me dijo, todavía estás vivo, Jorge Luis, todavía estoy vivo en Eterio. Y en el mediodía destapamos para recordar nuestros tamalitos envueltos en hoja de mayán. Porque la hoja de mayán también tiene significado de la costa para tierra fría. Es otra carta incógnita que refleja el alimento de nuestro pueblo, pero que nos sostiene por la violencia. Así es, compañeros de la Universidad de San Carlos. La violencia es mala, pero no totalmente. Tenemos que usar la violencia intelectual para sacar a los píos de la universidad. Recordemos que el pío es inteligente y quién sabe si está manejando por el capitalismo del mismo cacif. El cacif nunca pone la cara. El cacif pone a su secretario, que se las juega todas. Y es listo porque no es burro. Fue presidente del CACIF hasta un vendedor de clavos. Fue presidente del CACIF un zapatero. Fue presidente del CACIF un comerciante. Pero hay un cerebro que se mantiene en los Estados Unidos. Que está flaco y canado como yo. Que no se atreve. Y aquí sí le digo, si es que llega a ver esto este documento, aló señor Gutiérrez, cuando me invita a un diálogo de la televisión en la que selecciona a sus, a sus achichingles para hablar de la Guatemala nuestra, no para hablar de su capitalito, de los escritores de América del Sur, no, para hablar de este país con los pies rajados. Para hablar de este país que carga cacaste en sus días de plaza. Para hablar de este país que carga su tecomate con atol de masa. O con café frío para ir a la jornada de la montaña a cultivar la madre tierra. Para eso quiero hablar con usted, señor Gutiérrez. Y si quiere hablar de letras, también hablaremos de letras. Y si quiere hablar del mundo occidental, hablaremos del mundo occidental. Y si quiere hablar también del capitalismo. Hablaremos del capitalismo y sus defectos. Afortunadamente, mis mismos hermanos, mis mismos protectores y el mismo formador, constructor y moderador de la vida me ha dado la oportunidad de ser un descendiente de los mayas quichés con capacidad para discutir en cualquier plano de nuestra historia. Entonces, ¿cómo conseguir la liberación de nuestra querida universidad? Tiene que seguir la marcha, tiene que seguir la toma de la universidad, pero con mucha inteligencia, nada de violencia, todo tiene que ser con el mismo diálogo, que ya se va a dar. Nosotros los Azquijáos estamos haciendo nuestra ceremonia en las montañas para pedir por ellos. Para pedir por ustedes, para pedir por nuestros hermanos pachiqueles, nuestros hermanos que que se mantienen callados. Acaba de terminar otro festival de muestra donde enseñan a bailar a nuestras hermanas. Tan chulas nuestras invites. Están bailando su son, ¿Cuánto de pisto le quedó a ese festival de Cuba? ¿Cuánto de pisto le quedó a la, hija de, a la mujer de un militar? Que es la, que es Cachlana, la nana Winters, que es la esposa de otro tirano que ha venido a gobernar el país, Benedicto Lucas, estoy a Eso es el festival de Cuba. Si aquí en nuestro país, de todo hay, es un país poderosamente rico, pero criminalmente gobernado por rateros, asesinos y estafadores de cuello blanco. Veamos qué hacen los diputados porque el aire. Vean porque para hablar de, de epístolas tenemos que hablar de muchas cosas. No vamos a hablar solo de las cartas de la universidad, no vamos a hablar de la iglesia cristiana, de la iglesia no cristiana, de los protestantes, de los católicos. No, ellos son víctimas de un dogmatismo desconocido que llegó a nuestra tierra y se lo impusieron con sangre y fuego. O vas a aceptar esto o te matamos. Y nada más que no hubo remedio que aceptar el cristianismo. Pero en secreto, hay que leer a Bernal Díaz del Castillo. En secreto, queman su juego, dicen, hacen su ceremonia. A mí me da miedo ver cómo están esas caras desconocidas y tiraron sus monumentos y al poco tiempo vuelve a aparecer. ¿sí? Y eso no es magia. Esa es la costumbre ancestral. Es el secreto de los tituntes. así se llama lo que sostiene nuestra prueba, el secreto de la piedra de Moler. Óiganlo bien, queridos estudiantes universitarios. Cuando venían después de estar en el extranjero nuestros primeros ancestros, se oía en las montañas cuando arrastraban de hambre sus pies. Es lo mismo que están ustedes cuando están aguantando hambre por haber tomado la universidad. ¡Aguántenlo! ¡Sean valientes! ¡Hosh! ¡Hosh! ¡Hosh! Decían los pies sobre las hojas secas de las montañas del norte, del Quiche, de Cancún, de Usman y de Guayatú. ¡Hosh! ¡Hosh! Ya saldrán. Algún día llegaremos a nuestra tierra. Mientras eso sucedía, en esta tierra se estaba descubriendo o amasando el primer grano de maíz. Y ese primer grano de maíz no era más que las ocho sangres de aves preciosas que las estaba muriendo en la piedra nuestra abuela Ismucaré. Mientras el abuelo Ispiaco juntaba sus manos y pidiéndole al constructor, formador y moderador. Oiganlo bien, reinas indígenas, no se llama creador, formador, constructor y moderador de la vida. Estaba el abuelo Ispiaco con sus manos pidiéndole a la jautepeu que se construyera el primer grano de maíz de esas ocho sangres de las aves. ¿Y qué hacemos? Decía, para que este maíz no crezca solo en tierra fría, sino que crezca también en la costa. Entonces agarraron la pluma del tocado de un valiente guerrero y la agregaron a la molienda. Y por eso es que hay maíz de la costa y maíz de tierra fría. O sea, maíz costeño y maíz tierra fría. Eso es lo que no entienden los cashlanes. Eso es lo que deben de aprender nuestros hermanos en la universidad para ser valientes y mantenerse firmes en, este, en esta subpetición. Para dejar una universidad de San Carlos, una tricentenaria universidad valiente, como cuando yo estudiaba la catedral libre, no imponían, esto va a ser porque problemas no, no, aquí no, si el mismo rector es corrupto. Pues deja que los demás sean corruptos. Entonces tiene que haber libertad de cátedra, ¿verdad? que se entienda la verdad. Por eso está el lema de la unidad, y y enseñar, pero no ir y enseñar lo que les conviene, Y y enseñar la verdad. Ese es un tema sacado de la Biblia y las otras universidades tienen su mismo tema también sacado de la misma Biblia. Dejémoslo como lo saquen, que hagan lo que quieran, pero mantengamos nuestra dignidad. Mantengamos nuestra identidad, no escondamos nosotros nuestro, de dónde venimos, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Lo dijo o y Kijabimush. Nosotros nos vamos en el supuesto, en la supuesta muerte de los Balanes en el en sus Capítulo. Nos vamos y se fueron caminando hasta perderse en lontananza. Les dejamos nuestra costumbre, nuestro idioma, nuestros secretos y no se olvide de nuestro maíz y de nuestra piedra. En cualquier lugar de nuestra tierra hay atón de masa. En cualquier lugar de nuestra tierra hay tal atol con su chile esa es la pureza, el secreto que están los culpables y hay más todavía pero no se los digo si no lo va a aprender el señor Gutiérrez y va a querer explotarlo porque ese es listo pero para él no para nosotros sin embargo pues y no solo eh hay muchos hay muchos que Saltenango tienen unos diputados que no son ni de que Saltenango no saben ni qué hacer Ahorita ya se están acercando porque ya vienen a pensar que van a ser reelectos. Pero está una sociedad civil organizada. Yo soy su secretario. Entonces, nosotros lo único que nos queda es ponernos bien firmes, recordar nuestra historia, que es muy triste, y tener el valor para sostener nuestro pensamiento. Y defender una carolingia No de adorno. Porque antes era una universidad de adorno. Los primeros profesionales que salieron en la antigua Guatemala. Hasta feriado parece que había. Había desfile cuando salía un abogado. Había desfile cuando salía un doctor. Bueno, que antes el doctorado se lo daban de una vez a los abogados. Doctor en Derecho. ¿sí? Aparte los doctores. En medicina. Pero había desfile y salía con bombos, con música, a exhibirlo por todas las calles del antiguo Guatemala. Hoy no. Hoy salen por esfuerzo propio. Y hay otros sistemas que salen también, pero no quiero hablar nada de eso porque no estoy insultando a ninguna universidad privada. Mi deber es, mi deber es dejar constancia de este diálogo que está usando la sección de Antropología e Historia de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero decirles también a ustedes que estoy a la disposición de ustedes para poder recibir cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. No soy una biblioteca pero sí tengo conocimientos de mis abuelos, de mis padres, de mis ancestros, a través de sus costumbres y a través de la relación oral que tenemos nosotros en nuestras pláticas, en nuestro idioma queche, mam, cachiquel o quechis. Entonces, yo, yo agradezco mucho a Marta Juan a la Unidad de Antropología e Historia de la Universidad de San Pablo, por este diálogo que sostengo. Tal vez no es diálogo, es un monólogo, diría yo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, tal vez no pregunta, sino una consulta. Estoy a la hora de ustedes. Gracias, mi querida Marta Juana. Gracias. Querida audiencia de estudiantes universitarios de la carrera de Antropología e Historia de la USAD, sigan ustedes, como decíamos antes, ni un paso atrás, solo para agarrar fuerza para adelante. Y recuerden este mensaje, la estrella en la boina y hasta la victoria final. Gracias, Marta Cuargo. Muchísimas gracias eh, Tata Jorge Luis. Eh, eh, me han llegado eh, dos, eh, dos preguntas. Hay una en, en el Facebook eh, Live. Creo que vamos a, vamos a leer las que están y luego estaríamos dejando un espacio a viva voz de dos, tres compañeras y compañeros que están en la plataforma para que en Zoom para que puedan eh, hacerle alguna, alguna pregunta o comentario con la solicitud de que eh, seamos breves por las, eh, las situaciones de tiempo. Bueno, eh, la, una, la primera pregunta dice cómo los jóvenes estudiantes de San Carlos pueden recuperar y fortalecer la autonomía de la universidad. ¿Cuál es el rol de la universidad pública en este país, eh, Guatemala? Y la tercera pregunta eh, dice, ¿Cómo fortalecer la ética y el espíritu de lucha, dice, de este movimiento que se ha denominado por la digna resistencia en la defensa de la autonomía universitaria? Creo que son, como son preguntas muy vitales, basado en, ahí en la larga trayectoria que usted ha tenido en distintos movimientos. Entonces, desde esa experiencia y de esa perspectiva que ha acumulado, dice que cómo fortalecer la ética y el espíritu de lucha de este movimiento por la defensa de la autonomía universitaria, cómo los jóvenes estudiantes... Pueden recuperar y fortalecer la autonomía universitaria y cuál es el rol de la universidad pública en este, en este país llamado Guatemala. El tiempo es suyo, tata eh, eh, Jorge Luis. Bueno, eh, yo pienso que no hay que utilizar la violencia, pero que hay que utilizar la persistencia y la tolerancia. Ya tomaron las decisiones finales. Tienen en sus manos la universidad. Buscar el diálogo por un lado, pero sin claudicar. Con las condiciones que se debe de mantener la libertad de cátedra. Con las condiciones que es la única universidad pública y que según tengo entendido desde que yo estudié en 1966 en la San Carlos, Todavía se paga cinco quetzales al mes y todavía la inscripción sale en total. Si redondeamos los 60 quetzales al, al año Por los, de clases, más el pago de derechos de inscripción y otras cosas que, que no vienen a competir con las universidades privadas. Para mantener a la universidad con su dignidad se debe de respetar la libertad de cátedra que es el bastión principal para no ponerle un tapabocas como la mordaza que nos han puesto con la, el COVID, que no es más que una obra inteligente de los bioquímicos mundiales para ir el, disminuyendo la tasa de natalidad y aumentar la tasa de mortalidad aplicando sistemas de hambre, de represión y de falta de empleo. Entonces, tiene que condicionar esa la, la, eso se tapa la universidad. El estudiante universitario debe ser valiente, pero no abusivo. Debe ser tolerante, pero no tonto. Debe de mantenerse firme y, y como lo hacíamos nosotros, digamos, cuando tomamos el Instituto Normal para Varones de Occidente en 1964. Nos llevaban nuestra comida, aunque sea pan duro, aunque lo que sea, comíamos con agua. Y no salía muy bien El movimiento armado, por ejemplo, ¿acaso no utilizó los voxboles con bastante chile? La universidad no puede hacer. ¿Qué son los voxboles? No son que son más que tamalitos largos, duros, que le llaman tacalitos de viaje. Pon bastante chile y, y acelga, porque el chile mantiene la dureza y la firmeza, no deja que se pongan chupo los tamalitos. Y eso solo se recalienta. Y si no, pues con agua se pueden tomar. Si se tomó en la montaña ahí tienen todas las comodidades para aguantar, hasta en Paracaí les pueden tirar la, la, la comida. No hay medio, pero con dignidad y con respeto. Eso es todo. Dignidad y respeto. Y otra cosa, mantener firmemente la libertad de cátedra. Bueno, pero vamos a cambiar, porque si no va a salir otra. Porque no sé cómo le llama a esta señora que... Procuradora de la Nación, no sé, la señora... Una, una gorda que usa los trajes de payaso. ¿eh? Eh, pero, no me, no sé qué, pero no me interesa ¿verdad? el Ministerio Público. De ahí salieron mal preparadas, pero con un resentimiento enorme en contra de la sociedad. Ellos hablan de la familia, pero no integran una familia. Entonces... Esa es la recomendación para los estudiantes, respetar el derecho de los demás. Porque dice García Maynes en su libro La Introducción al Derecho. El derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Entonces es lo que debe de mantenerse, el respeto de los derechos de cada uno. Y a la hora de firmar un documento que se llame a las autoridades y algunas embajadas extranjeras que son bastante cultas, como las de Noruega, las de Bélgica, algunas europeas, que sean testigos de lo que el documento. Eso no quiere decir que se viole la autonomía universitaria, sino son testigos presenciales de que va a haber un documento mutuo a través del estudiante y de las autoridades de la universidad. Aunque para mí las autoridades no tienen la solvencia moral de hacerlo, pero había que hacerlo si al final de cuentas ellos tienen que medir las consecuencias. Porque también está la carrera de los demás, los que ya están por salir y los que están empezando tienen un túmulo delante que no se pueden escribir y los que están por salir tienen otro que no pueden salir. Eso es lo que les recomiendo a nuestro Díaz, que se apeguen al derecho, al derecho de los demás. Y también si hubiera otra pregunta, me gustó, o dejé una suelta. Muy bien, eh, bueno, eh, creo que eh, hay, una, hay un como el punto como medular, eh, que esta es una de las reflexiones que se hacen en distintos espacios. Hay como, eh, no hay, hay, hay como una, una mucho temor eh, por toda la, la, la represalia que hay. Entonces, lo que se visualiza es que hay suma necesidad de fortalecer ese espíritu de lucha. ¿Cómo lograr el fortalecimiento de ese espíritu de lucha? Hay como un adormecimiento de una gran mayoría. Y eso no solo pasa en la Universidad de San Carlos, sino que a nivel nacional. Entonces, eso quizás si nos pudiera, eh, bueno, eh, puntualizar sobre eso, y también, sí. previo a eso, eh, sí quisiera invitar a las compañeras y compañeros, tanto estudiantes como docentes, quienes están en la plataforma Zoom, sí. si quisieran hacer un comentario o alguna pregunta, eh, el espacio es de ustedes, eh, colegas. Solo quiero contestar lo que usted me quedamos sueltos: sobre la historia y reconoce los valores y el valor de la. De la del individuo que actúa frente a los problemas de su tierra. Yo recuerdo mucho, me gustaba mucho leer el, el Derecho Romano. En uno de los aspectos eh, en que peleaban dos gene, generales en el paso de las termópilas, le dice un general a un mensajero que vaya a decirle, tal y tal mensaje al otro general, llega y le dice, general, dice, mi general, que se rinda, porque si no se rinde, somos tan, tan fuertes y somos muchos más que ustedes que se nublará el sol con nuestras flechas que le van a caer sobre ustedes. El otro general le contesta al mensajero, dile a tu general que si ellos van a tapar el sol con sus flechas, nosotros estamos dispuestos a pelear. Porque así pelearemos bajo la sombra. Entonces, estudiantes, a pelear con dignidad, con valentía, pero con capacidad de diálogo. Es capacidad de diálogo. Y no olvidándose de un indígena mexicano, el derecho al respeto ajeno es la conservación de la paz. En cuanto al cambio de los programas, tiene que ser dualista entre los dos estudiantes y autoridades universitarias gracias a los que han hecho estas preguntas a los compañeros eh, que son de primer ingreso o que ya están por fuera el valor del ser humano es lo que exige el derecho a la verdad porque si son cobardes, ¿para qué se metieron? sigan hay que seguir hasta el final eso es todo bien Estimados colegas, ¿alguien quisiera tomar la palabra? Tenemos dos espacios para hacer un comentario o preguntas. Eh, muy buenas tardes, no sé si me escuchan, Marta. Sí, sí, eh, perfecto, perfectamente, eh, Mauricio, adelante. Muchas gracias, eh, pues primero agradecer por esta actividad y felicitarles por una actividad que suma, disculpen que no encienda la cámara, pero no está muy bien mi internet en este momento y entonces no quisiera que se fuera la señal, pero pues eh, definitivamente pues agradecerle al maestro tata Jorge por lo que nos ha dicho esta tarde y definitivamente como puse en mi comentario, eh, pues esto es una muestra de que la lucha por la universidad nos corresponde a, a todos y a todas y fundamentalmente que también debe ser reflexiva, debe ser estratégica. Eh, estas reflexiones nos eh, dan muchísimos insumos para darnos cuenta de que es una lucha en el campo material, pero también en el campo de las ideas y en el campo espiritual. Y no me estoy refiriendo a lo espiritual religioso, eh, sino que me estoy refiriendo al espíritu humano, es decir, aquí ha habido una plática de integración entre lo espiritual y las condiciones materiales, y esto es muy importante, porque estamos enfrentándonos a enemigos muy poderosos, pero a los cuales pues no es que debamos de tenerles miedo, sino que debemos de ser sumamente estratégicos. Por lo tanto, muchísimas gracias. Es mi comentario y ha sido una eh, conversación sumamente integral. Así que muchas gracias por esta actividad. Gracias, Mauricio. Eh, ¿Hay alguien más de las colegas eh, o, o los colegas que están eh, aquí en la plataforma Zoom? Gracias, Marta Juana. Estaba pidiendo la palabra, Perdón, pues, Jolie, no, no, me había dado cuenta. Adelante. Y no tengas pena. Eh, en primer lugar, yo quiero agradecerte, Marta Juana, por estas actividades, estos espacios que son tan necesarios en una academia eh, tan cerrada como la que todavía per, eh, permanece, se evidencia en la Universidad de San Carlos. Ha sido una lucha que siempre te la he reconocido y pues ver estos pasos realmente son esperanzadores. También quiero agradecerle al Tata Jorge por su claridad, por su posicionamiento ético y político ante estas luchas y estas resistencias como un claro ejemplo de toda la historia de los pueblos indígenas, no solo en Guatemala, sino en América Latina. Yo quiero eh, solo Subrayar la importancia de lo que mencionaba usted, Tata, sobre ese diálogo, ese diálogo fundamentado en el respeto, en la capacidad de escuchar, en la capacidad de hablar, en la capacidad de vernos horizontalmente o circularmente, como bien se practica desde la espiritualidad alrededor del fuego. Eh, me parece muy valioso también el hecho de, de señalar cómo es de importante la recuperación de los espacios físicos y la, la permanencia en ellos, porque tienen un gran significado, un gran simbolismo y una gran energía. Y me pareció también eh, muy reflexivo el hecho de de señalar que es importante no ser cobardes que tampoco quiere decir ser imprudentes pero no ser cobardes mantener nuestras luchas nuestras resistencias estamos viendo como poco a poco quizá minúsculamente para algunos se están logrando algunos objetivos Hoy, por ejemplo, nos acaban de informar de la renuncia del director que quisieron imponer en la escuela de matemática, física matemática, que es parte de esa alianza criminal del usurpador que quiere a toda costa la rectoría. Me parece también muy valioso, Tata Jorge, y con eso termino, el hecho de señalar cómo mantener desde la resistencia estos espacios universitarios, y cómo mantenerlos también de, de, desde la lógica de los pueblos indígenas, pero también ahí yo me, me sumo al cuestionamiento de que también nosotros como docentes tenemos que hacer brigadas para ir a ocupar nuestros espacios, esos espacios que tienen más significado y más simbolismo para nosotras y nosotros que ya hemos estado como estudiantes. Entonces, yo le agradezco mucho, Tata Jorge, y me quedo con ello, porque efectivamente estas charlas lo que dan son esas vertientes, son esos caminos que podemos seguir caminando y construyendo. Muchas gracias. Gracias, Yoli, por, por tus palabras. Eh, bueno, estamos llegando al final de esta jornada de un, de un primer diálogo, de un primer acercamiento. Seguramente hay mucho más, mucho más reflexiones, ¿verdad? Entonces yo solo quisiera eh, puntualizar algunos eh, aspectos eh, medulares que Tata eh, Jorge nos compartió en estas reflexiones en la perspectiva de, de lucha y resistencia de, de los pueblos indígenas una de una de eh, una de estas es que él fue eh, muy claro en decir que en el contexto del país solo luchando eh, se logra las transformaciones eh, también hay otro hay otro aspecto importante que nos, eh, que nos eh, planteó que el fortalecimiento de esa de esa de ese espíritu de lucha eh, también dice que depende de esa voluntad de la valentía del del, del respeto de la conciencia que tenemos de la situación eh, también de la de esa de ese carácter firme eh, de conseguir lo que estamos lo de lo que estamos por, eh, queriendo lograr y por esa lucha que estamos estamos librando otro de los aspectos importantes que están relacionadas con estas epistemologías indígenas es que eh, hay estas nuestras fuentes de conocimiento eh, parten de los códices parte de la madre naturaleza parte también de toda esa producción de arte textil eh, el, el arte en cerámica y, y que los, de los, los pueblos indígenas originarios, en el caso del pueblo maya, también dice que se, eh, conserva, sus, conserva sus conocimientos. Y es ahí donde también eh, nos hace la, reflexionar que esos conocimientos se fortalecen, se recuperan en momentos de crisis como esto como lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son esos conocimientos? que tenemos acumulado en las distintas luchas y que puedan, que puedan ser de utilidad para la fortaleza de estas reflexiones, de esa valentía, de esa voluntad, de esa persistencia del que él nos habló. Entonces, eh, con esto pues eh, eh, cerramos esta, esta jornada, con la, eh, también con el anuncio de que el 24 de este mes tenemos un foro, sobre eh, las, eh, las epistemologías indígenas en el pensum de estudio eh, de la carrera de antropología desde la perspectiva de egresados y egresadas. Entonces, para esta actividad, todas y todos cordialmente invitados, seguramente que esta actividad que quedó eh, grabada en Facebook y en YouTube, eh, serán materiales para las reflexiones, en, eh, no solo para el movimiento estudiantil, eh, para, quizás para los docentes, quizás para, los, eh, para el personal administrativo, pero con toda seguridad será una, un material importante para el movimiento, el movimiento indígena guatemalteco, para el movimiento social y popular, que creo que hay suma, suma importancia de que Volvamos a esas reflexiones como lo hacían nuestras abuelas y abuelos en momentos de crisis. Entonces, con esto, eh, yo quisiera agradecer eh, eh, muy, pero muy efusivamente al licenciado Jorge Luis García de León por... Eh, por este espacio como dijéramos en Catiquiel Maya que querer estar aromach share y ana ojos los pájaros y oír muchísimas gracias y nosotros eh, solo eh, queremos agradecerle es algo simbólico eh, Tata Jorge Luis vamos a hacerle a leer el diploma de reconocimiento eh, que hemos preparado entonces, eh, este, eh, me, si me hicieran el favor de indicarme si eh, ven esta, este diploma por el, la pantalla de ustedes. Ya lo vemos, Marta. Muy bien. Eh, dice, Escuela de Historia, área de Antropología, Programa Ciencia y Tecnología Maya de Apoyo a la Docencia en las Ciencias Sociales, otorga el presente diploma de reconocimiento al licenciado Jorge Luis García de León, por su valiosa participación como ponente en el diálogo de saberes, epistemologías indígenas ancestrales, experiencias de luchas y resistencias. Bueno, firma el, el maestro Mario Sosa Velázquez, coordinador del área de antropología, y la firma de su servidora, Ishimolev, eh, 10 de agosto de 2020. Muchísimas gracias. Eh, eh, tata Jorge Luis eh, García de León, eh, su disponibilidad de compartir con nosotras y nosotros para eh, otra futura ocasión, sin lugar a dudas, pues hemos tomado con mucha seriedad. Eh, si quisiéramos, quizás para el mes de septiembre, hacer un evento de manera presencial y esperamos eh, poder hacer las coordinaciones de, tanto con el movimiento estudiantil. Con eh, las y los profesores comprometidos y personal administrativo y con movimiento social eh, de los pueblos indígenas y, y el movimiento social y popular. Muchísimas gracias eh, y yo pasaría eh, eh, la palabra a nuestra querida María, eh, quien nos ha apoyado eh, con la, con la conducción de este programa, muchísimas gracias, Marian, por eh, su valiosa cooperación. Entonces le traslado a usted de la palabra. Muchísimas gracias, licenciada. Eh, bueno, gracias al licenciado Jorge Luis García de León por sus por sus aportes a, a la resistencia y también eh, a los procesos que se están llevando en el país, a la organizadora, ma, eh, la maestra Marta Juana López Batzin y a todos ustedes que pudieron estar presentes el día de hoy. Recuerden que este live va a estar en la plataforma de, de la Escuela de Historia, pero también en la plataforma de YouTube por si deciden verlo o compartirlo en otro momento. Entonces, con esto damos por terminada esta interesante y muy, muy enriquecedora eh, diálogo de saberes, epistemologías indígenas y, y ancestrales, experiencias, luchas y resistencias. Esperamos que todos tengan una linda tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias compañeras y compañeros por su participación.